Ya estamos en líneas con Guillermo Campo, director general de SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de la Música. Guillermo, bienvenido a Voto 23. ¿Cómo estás? Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias por atendernos. Es un placer para nosotros hablar con usted. Lo queríamos consultar. Hay una candidata en Salta, Griselda Galleguillos, que reversionó la canción de Shakira y Bizarrap y lo hizo un spot de campaña. Eh, bueno, queríamos preguntarle: ¿cuáles son los límites en el uso de la música? El, bueno, el tema del uso de la música en. El en las campañas políticas, donde sí. sustancialmente eso ocurre, puede ocurrir en otras circunstancias de la actividad política, pero sustancialmente en las campañas, es un tema que eh, es bueno que la opinión pública y los partidos políticos tengan claro. Bien. O sea, la música, el, el, la obra musical tiene un, un, un autor, tiene un compositor, son los dueños de la obra musical. Mm. Y ellos son los que deciden... ...si esa obra se puede utilizar o no en una campaña... Bien. ...y en segundo lugar... ...son los que deciden... ...ese uso de la obra, qué valor tiene... ...para que los partidos políticos... ...que usen esa obra musical... ...paguen los derechos correspondientes... ...el problema que tenemos en esta sociedad... ...con el tema de, los, de las campañas políticas... ...es que hay como una especie de eh, cultura... ...de que, que en, los, eh, en las campañas electorales... Eh, ...vale todo... Claro. Y en consecuencia, entonces, una obra musical eh, se puede tomar la melodía y a la letra original cambiarla y poner una letra ad hoc a los efectos del candidato o del partido político que se busca este, publicitar. Y, y o eh, la misma letra, pero con, eh, digamos con modificaciones parciales que se ajusten también a la campaña que se pretenda publicitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto... Son violaciones claras al derecho de autor y compositor. No hay ninguna norma legal que habilite al libre uso de las obras musicales en las campañas políticas. Bien, clarísimo. El hijo de Sergio Denis denunció justamente ante Sadaic, al frente de todos, por usar la canción de su padre en la campaña electoral, eh, Te quiero tanto. También por allí hay un rumor, usted me lo confirmará, eh, que hay reclamos contra Cintia Fernández por usar el tango, se dice de mí, de Tita Merelo, si no estoy equivocado. ¿Qué es lo que hace Sadeik en estos casos? Digamos, eh, que ¿intima? Que, ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la Bien. función? Nosotros lo que hacemos es, cuando advertimos el uso indebido de una obra musical, ya sea porque la advertimos, porque la capturamos en nuestros, en nuestros trabajos o en nuestra actividad de control de aire que, que tenemos, efectivamente, Bien o cuando el autor viene y hace una denuncia y dice, mira me están utilizando esta obra musical en la campaña, nosotros lo que hacemos es notificar al partido político A, si el autor autoriza o no autoriza, ve las condiciones de la autorización, y C, si el autor no autoriza, le notificamos que esa obra musical no está autorizada. Porque aparte acá hay que tener, un dato, hay que tener en cuenta un, de, un dato adicional importante, que es el siguiente. Yo puedo haber compuesto una obra musical y participar de determinada ideología política. Y a lo mejor, desde el de punto de vista de mi ideología política, no estar de acuerdo con que mi obra musical sea utilizada en la campaña de un partido político que pregona cosas diferentes a las que yo creo que, que, Bien. que eh, pertinentes o que corresponde aplicar o lo que fuere. En ese caso... Eh, yo puedo decir, mire, mi obra musical usted no la puede usar en esa campaña porque su partido político, las ideas que usted propone son totalmente contrarias a, a mis ideas y mi obra musical yo no quiero que se utilice en su campaña. Eso también puede ocurrir. Eh, entonces hay muchos matices acá. Y esto nos ha derivado en conflictos. Nosotros eh, eh, concretamente en el caso de Cintia Fernández en su momento tuvimos una cuestión. Bien. Eh, porque ella utilizó una... Se dice de mí, efectivamente adaptándola a su campaña política. Claro. Y sobre eso en su momento creo que también me hicieron un reportaje en alguna, en alguna radio eh, preguntándome y fui y contesté más o menos lo mismo que contesto acá. Yo creo que eh, los partidos políticos tienen que asumir esto que yo le dije antes de que, bueno... En la campaña política pueden decir bueno mire por qué no me hace una tarifa promocional eventualmente Bien. por nosotros de una campaña política y eso si el autor está de acuerdo nosotros lo vamos a considerar no vamos a, nosotros no vamos a ser un obstáculo para eso pero lo que no puede lo que los partidos políticos no pueden este, asumir es que eh, la, la, la, eh, la campaña política justifica todo no justifica todo esa Bien. es la realidad Bien. es difícil hacerlo... No tanto a los políticos, porque los políticos en definitiva en campaña es como que de alguna manera se dejan llevar por una especie de ola que los va llevando, tienen este, especialistas en comunicación, gente que les hace, les arma la, la, la estética de la campaña y demás, y en eso, eh, bueno, ocurren cosas y el político no asume en ese momento en la vorágine de la política y de la campaña que, que puede haber una infracción al derecho de autor. Pero es importante que mínimamente lo consideren. Claro, sí, que pidan permiso, como usted muy bien lo describe, y siempre la decisión final la tiene el autor, y en el caso, como el, como el caso de Sergio Denis, eh, digo, algún allegado, hijo familiar, ¿verdad? Sí, bueno, si hay herederos, los herederos también tienen la, la misma, digamos, los mismos derechos que el autor como titulares de la obra. Bien. Con lo cual poder también ellos manifestar que si están de acuerdo o no están de acuerdo con el uso. Guillermo en el caso, eh... Sí. Eh, un, un placer, la verdad que le agradecemos mucho aclararnos esto, es un tema que nosotros hablamos eh, generalmente de política y de los, de los temas satélites que tienen que ver con la política y la verdad que nos, nos pareció importante tener su, su voz, su mirada y se lo agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias, espero que los partidos políticos hayan oído esta sí, nota. totalmente, y que pidan permiso. Va a quedar seguramente subida en la web de la radio y, y nosotros vamos a ponerla en nuestras redes para que al menos los que nos leen, los que nos siguen, se enteren. Bueno, buenísimo, bacanudo. Bueno, bueno muchísimas gracias también por la... Por... El reportaje y, bueno, Un placer. Este, que tengan mucha suerte. Y muchísimas gracias. Gracias. Sí. Hablamos con Guillermo Campo, director de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC.